Hola, bienvenidos a VideoTutoriales Education. Hoy os vamos a enseñar un programa con el que podréis aumentar las dimensiones de vuestras fotografías. En ocasiones tenemos unas fotografías con una resolución pequeña que nos gustaría tener a una mayor resolución, pero que, que este aumento de dimensiones no produzca un pixelado, es decir, además de aumentar la fotografía, nos reducirá los píxeles. Esta herramienta se llama Smila Enlarger. Aquí la tenemos el icono de ejecución. Le damos, la ampliamos. Lo primero que vamos a hacer es abrir la fotografía que queremos ampliar. File, Open, en este caso, esta fotografía de dos disnes. Esta fotografía, como podéis ver, tiene una resolución de 640 x 480 entonces lo que vamos a hacer es ampliar esta resolución y a la vez de hacer esta ampliación reducir el pixelado primero definiremos las dimensiones nuevas que queremos para eso utilizaremos esta barra que te ofrece diferentes alternativas creo que las más interesantes son las tres primeras la primera podremos ampliar la fotografía simplemente indicándole un zoom de ampliación y en la segunda y en la tercera lo que podemos hacer es definir qué ancho o qué alto queremos a la nueva fotografía. Si aplicamos por ejemplo el zoom, vemos que ahora mismo la fotografía tiene un zoom del 100%. Es decir, sería la situación original de 640 por 480 Vamos a hacer por ejemplo una ampliación de un 300%. En este caso veis en la previsualización cómo ha aumentado el tamaño de la fotografía. Vamos a ver las diferentes opciones que nos permite el programa. Una de las opciones que permite es ampliar solo una parte de la fotografía, es decir, hacer una selección mediante un recuadro y solo esa parte de la fotografía será la que finalmente se ampliará. Esto se realiza con el cropping. Simplemente tendremos que, por ejemplo, si quisiéramos hacer solo esta parte, seleccionaríamos y en el momento de la ampliación solo se producirá la salida de esta parte de la fotografía. Aquí tenemos diferentes formas de selección. Si utilizamos el modelo Free, es decir, libre, ya nos permitirá ajustarnos de la manera que queramos. Para salir del modo de selección de una parte, simplemente pinchamos fuera y nos volvería a la fotografía completa. En cualquier caso, nosotros vamos a hacer una ampliación de la fotografía completa, pero que sepáis que podéis hacer esto mismo solo para una parte de la fotografía. En el campo Parameter, el programa permite realizar seis operaciones diferentes para la mejora de la fotografía, que son el Sharpness, el Flatness, el pre Sharpen, el Dithering, el Denoise y el Frank Noise. El programa incorpora tres perfiles que es una combinación de estos seis elementos, uno sería el Sharp, que veis utiliza unos coeficientes de Sharpness, de pre Sharpen y del resto. El Paint, veis que ha modificado esos parámetros y el Sharp and Noise. El programa nos permite crear nuestro propio perfil. Esto lo haremos aplicando New y manteniendo activa la casilla de Cambios Permitidos. Aquí ya podremos jugar modificándolo a nuestro criterio estos parámetros. De todas formas, la experiencia que he tenido con el programa es que aplicando el primer perfil, el Sharp, ya nos da unos buenos resultados. Una vez que definimos el perfil de ampliación definiremos también a qué tamaño de salida queremos redimensionar nuestra fotografía. Si utilizamos el modo de ampliación mediante el zoom, por ejemplo, si en vez del 100% creamos el 300, veis como la fotografía ha aumentado el tamaño en la previsualización de la derecha. Esto no quiere decir que solo se vaya a ampliar este trozo de fotografía, sino simplemente es para que veáis cómo quedaría. Os recuerdo que para solo seleccionar una parte le debéis aplicar el cropping. Por ejemplo, si nos colocamos sobre la cabeza del cisne, ahora lo que haremos es aplicar una prevista. Con esta acción el programa nos, nos enseñará una prevista de cómo quedará la ampliación. Le damos y habéis visto cómo ha variado. Si queréis ver cómo afectará este parámetro de ampliación en otra zona de la fotografía, solo tenéis que arrastrar hacia la zona que os interesa una vez que estáis arrastrando ha vuelto a la, a la situación original es decir ha vuelto a estar pixelado como os digo esto es una previsualización vamos a ir por ejemplo al otro cisne a la cabeza notáis el pixelado verdad que, que tiene el contorno de la cabeza le volvemos a aplicar el parámetro de ampliación sharp y fijaros cómo ha variado vamos ahora a exportar esta ampliación para ello solo tendremos que darle al botón en Large and Save. Realiza el cálculo. Aquí podréis variar el nombre de salida del fichero. En este caso por defecto genera un Cisnes-E0. Y también nos permitirá, si queremos que la fotografía de salida la mantenga en la misma carpeta donde se encuentra la original, o podremos variar la carpeta de salida, simplemente eligiendo un cambio de carpeta. En este caso vamos a mantener que la foto nueva se sitúe en la misma carpeta que la original. El tamaño de ampliación puede alcanzar hasta un 3000%. Como veis, aquí el pixelado es máximo. Si aplicamos un preview, pues se produce una difuminación. El cálculo con un zoom de 3000 eh, lo he realizado previamente, puesto que suele tardar más tiempo de cálculo. Ahora vamos a comparar las tres fotografías, es decir, la original que estaba a 640 x 480, la que hemos realizado al 300% que pasaría a ser de 1920 x 1440 píxeles y la de 3000 que pasaría a 19200 x 14400 píxeles. Vamos a la carpeta de destino donde se han guardado las fotografías y aquí las tenemos. Tenemos la original, la realizada al 300% y la que he realizado yo previamente al 3000. Como podéis ver, el tamaño de los ficheros va aumentando. Aquí vosotros decidiréis en cada caso qué porcentaje de ampliación queréis en función de la utilidad que le queráis dar posteriormente. Vamos a hacer una comparación de las tres fotografías para que veáis el efecto que produce el programa. Tenemos Disney. La realizada al 300% y 3000. Fijaros que la de 3000 al ocupar 35 megas le cuesta hasta cargarla. La de la izquierda es la original, la del medio aplicándole un zoom del 300% y la de la derecha aplicándole un zoom del 3000%. Para ver el efecto realizado vamos a hacer un zoom por ejemplo, aquí. Vamos a hacer un zoom para que aproximadamente se encuentren al mismo tamaño. Ya podéis ver la utilidad de esta herramienta. Veis que en la foto original se encuentra totalmente pixelada, mientras que en las otras dos fotografías se ha producido una reducción del pixelado. Fijaros en el contorno del pico, en la definición de los ojos, en el cuello. A simple vista, entre la fotografía del medio y la de la derecha, es decir, entre el 300 y el 3000%, a este zoom no se aprecia diferencia, pero si sí, nos acercáramos todavía más, por ejemplo, un detalle del pico. Fijaros, cómo aquí sí que se aprecia. Por supuesto, en la foto original es prácticamente irreconocible. En la foto con ampliación del 300% sí que vemos el pixelado Mientras que en la del 3000% se ha reducido. De todas formas, os recuerdo lo, lo que hemos comentado anteriormente. Tendréis que definir el zoom en función de lo que queráis después. Porque cuanto mayor, mayor ampliación hagáis de la foto, mayor peso tendrá. Por último, simplemente indicaros la información que aparece en las siguientes pestañas. En Jobs es simplemente que te va mostrando los diferentes cálculos que has hecho. En Log os muestra un historial más detallado de los cálculos, es decir, estas dos pestañas son a título informativo. En Help tenéis un tutorial en inglés del programa, pero con el video tutorial que acabáis de ver tenéis las herramientas necesarias para hacer vuestras primeras ampliaciones de fotografías. Espero que os haya sido útil este video tutorial y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias.